saludos eternos querida comunidad en esta lección te enseñaré a sustituir o cambiar el color de una prenda de vestir como el ejemplo que estás viendo en este momento no perdamos más el tiempo y a ponernos el overall muy bien lo que vamos a hacer en este momento es activar el panel de capas y cerciorarnos que estamos trabajando en el fondo en este momento te recomiendo muchísimo que trabajes con la herramienta de selección rápida porque esta es la recomendada dentro de adobe photoshop para realizar un trabajo bastante rápido Cómo funciona esta herramienta simplemente con clic y arrastrar y automáticamente te está creando la selección al respecto voy a hacer un pequeño zoom con la herramienta del zoom y clic y arrastrar otra vez elijo la herramienta de selección rápida y clic y arrastrar para generar esta selección el atajo de teclado para terminar de hacer zoom aquí es control y barra espaciadora clic y arrastrar con la barra espaciadora voy a moverme un poquitito sobre la imagen si te fijas muy bien el tamaño del pincel es muy ancho o muy grande para esta parte que nos toca trabajar aquí con el color lo puedes reducir en la parte superior por ejemplo a unos 10 píxeles que me parece que va a estar muy bien y con clic y arrastrar hasta completar lo que necesitas si nos está haciendo falta un poquitito como en la parte de acá voy a hacer otro zoom más pronunciado puedes alternar y te recomiendo muchísimo la herramienta de lazo poligonal presionando la tecla de shift para añadir selección mira shift desde adentro de la selección vas a ir hacia afuera vas a corregir vas a utilizar toda la parte que necesitas y donde empiezas ahí vas a terminar con esto has completado la, lección, eh, la selección perdón que está aquí doble clic en la mano voy a cerciorarme voy a hacer un zoom para que ver que todo está muy bien y efectivamente esto está excelente doble clic en la manito y ahora viene la parte más interesante que es empezar a cambiar de color yo te recomiendo que trabajes muchísimo con la herramienta de tono y saturación porque esta herramienta es muy buena la vamos a activar como capa de ajuste en la opción que dice colorear vamos a colorear y donde dice tono simplemente aquí vamos a cambiar todos los colores que nosotros querramos Déjala más o menos por este azul que está aquí en saturación la voy a saturar un poco para explicar lo siguiente, voy a hacer un pequeño zoom aquí en esta parte, porque aquí se me ha quedado un poco de selección como la estás viendo en este momento. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Voy a ocultar el panel de propiedades y voy a fijarme que en el panel de capas se ha activado la capa de ajuste. La voy a ocultar y a desocultar. Voy a hacer control 0, comando 0 en una Mac. Mira, la voy a ocultar para darme cuenta que esta capa ha hecho su trabajo. Voy a hacer un zoom de nuevo voy a fijarme en el panel de capas que estén activas la máscara de capa como estás viendo en este momento ahora te recomiendo que presiones la tecla b en el teclado o la herramienta del pincel con un color negro por delante vamos a pintar sobre la máscara de capa mira si el color negro está por delante entonces voy a borrar sobre la máscara en realidad lo que quiero es invertir el color para tapar lo que está además dentro de la imagen mira ahora una ventaja muy bonita es que estoy trabajando con una tabla wacom y eso me permite dar un acabado realmente bastante espectacular pero si estás con un mouse no te preocupes esto es con bastante paciencia para cubrir lo que necesitas bueno lo voy a dejar ahí simplemente voy a dar doble clic lo bonito que tiene este ejercicio y estas capas de ajuste es que si das doble clic tranquilamente en tono vas a cambiar el color que necesitas